bandera arriba volando y todo el mundo ¡Wow! como nos metemos esto está lleno, es totalmente lleno, hola como mis amores, yo soy Catherine Boys. Bienvenidos a un nuevo video black yo me encuentro ya aquí al frente del Bellas Artes, más o menos aquí en el Paseo de la Alameda Central estoy muy feliz porque hoy estoy aquí celebrando la independencia de México y me paré muy temprano para venir a presenciar el desfile y ya esto está repleto repleto, repleto de gente. No sé qué va a pasar, pero estoy sumamente feliz y contenta de poder celebrar un día más aquí con todos los mexicanos. Entonces, bueno, aquí empezamos. Ah, y no se olviden que ayer anoche subí un video estando en el Zócalo de la Independencia celebrando el Grito de Independencia. Aquí se los voy a dejar para que lo chequen. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse desde ya para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, empezamos. A mi cabeza y yo no sé, pero yo creo que ya la gente se llevó todo lo que había ayer tenía una vincha pero ya no me quiso poner la vincha de ayer entonces estoy como que buscando y, y ya me encuentro acá con nada más y nada menos que dice está un poquito seriecita porque hace sol, dice sí, sí, sueñada. Estaba soñada Estaba soñada porque nos paramos bastante temprano y dormimos muy tarde Terminándoles el video así que, que, que no subimos ayer. Bien. Oigan, Gise también Porque está, está subiendo bueno, videos a su canal. Subió uno ayer muy bueno y hoy va a estar subiendo uno muy cool. Así que cuando terminen de ver este video, por favor pasen al canal de Gise a ver su video y díganle que vienen de aquí. ¡Eh! Está sumamente lleno, ya no hay espacio, no, ni siquiera estamos cerca de la primera fila para vamos a poder ver todo. pasar por prensa o algo así. No. Ya, vamos a hacer unos cafetes oh, de prensa. Así. No, vaya. ¡Hola! Aquí está, ya encontré mi corona. ¿Te ¡Coronamos Eso. la reina ¡Mexicana! La ah, mexicana. ¡Qué bonita! ¡Ay, me gusta, me gusta! ¡Está bonita! <risa> Eso. Yo por acá ya tengo mi coronita super mexicana. Y ¿Qué tal? está ahí, se compró una también. Ya para decir, va a empezar todo. Hay una corredera, hay gente corriendo alrededor. No, que es por la emoción de que ya esto como que toma forma, así que nada, vamos a ver el desfile a ver ah, qué tal. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Uh. Ah. Tuvimos que pedir un banquito prestado porque hay tanta gente y no se puede ver. Fabuloso. Sí, yo necesito un banco vamos, ya. Vamos. buscando un lugar para poder, ya llegamos aquí frente al Bellas Artes y bueno, todavía no podemos ver bien el desfile. ¿Me dejas tomar un foto contigo? Saluda al blog, salud al blog. Ahí va a salir Bueno gente, no sé cómo lo hicimos Pero pudimos pasar gracias a los guardias Nos dejaron pasar Estaba bien triste Porque nadie nos quería dejar pasar adelante Y obviamente entiendo Porque todo el mundo se paró súper temprano Para estar ahí Y nosotros también Pero por falta de experiencia No nos pusimos a buscar un lugar Sino a ir a comer Y no encontramos ni taquitos dorados Ni chilaquiles ni nada. Y bueno, nos entretuvimos demasiado Pero ya estamos aquí Así que ya vamos para allá Y estoy emocionada ahí y si ustedes no saben De verdad No saben lo emocional que estoy. Sí, qué emoción de verdad nos salvamos porque un guardia que se tomó una foto con nosotras anoche nos dijo: Bueno, voy a hablar con mi jefe, habló con su jefe y bueno, aquí estamos, así que ahora sí vamos a poder verlo. Yo logré montarme aquí un pedacito de, de espacio para poder grabar un poquito y están pasando unos tanques maravillosos impresionantes la verdad es que me encanta muchísimo ya al la allí se, se pudo trepar para ver un poquito parece bueno, que ya está un poquitito más chiquita así que le cuesta un poquito más ver la verdad es que es súper cool cuando pasan así como los batallones y todo el mundo empieza a gritarles y ellos se empiezan a emocionar también cada vez que ven que la gente los saluda y todo eso es súper súper bonito Acabamos de bajar del puesto que teníamos para buscar otro spot A ver si podemos ver desde otro lugar Si ¿Sí o no dice. Esto está a otro nivel Que antes fue súper sorprendente porque pasaron unos aviones así por arriba Y nos quedamos como que oh wow porque iban todos sincronizados Está a otro nivel Acabamos aquí. de hacer un descubrimiento. Aquí. Estaba viendo a mucha gente con esta caja que está aquí. Y yo dije, ¿pero qué? ¿Por qué tienen esa caja? O sea, que es venden cigarrillos ingenioso. o algo. O sea, mira lo que es, dice. Aquí Muéstralo. tiene un espejo, acá abajito Ajá. ¿Ahí lo ven? Eso. Ok. Al final de la caja hay otro espejo mirando en la dirección contraria de este espejo y hace que cuando tú mires, por ejemplo, yo no sé si lo puedes poner en la cámara Miren eso gente, desde la caja se puede ver Pero, Yo hubiese oh sabido gosh. de esto ¡Oh my gosh! ¡Qué tecnología! Y si se hubiese sabido de eso, que hubiéramos hecho yo hubiese hecho el mío, lo compro. O sea, Exacto. yo estoy pasando para Paramo porque soy una enana y yo estoy trepándome y no puedo. O sea, está sí. muy cool. Está demasiado cool, la verdad. Yo hasta ahora me Mira vengo a enterar. Eso, o no, sea. Pues, eh, dos horas aquí tratando de ver el desfile, no podíamos. Y esta tecnología, o sea, es última. Te no dije, sé, o sea, es lo malo. Me lo llevo. ¿Me dejas tomar una foto contigo? Sí, sí, claro. Sí. <risa> ¿Puedo tomarme una foto contigo? Nos vinimos acá para otra esquina y a mí me parece fabuloso porque ahora esto pareciera un carnaval ¡Viva México! ¡Woo! ¡Viva México! Ustedes, ¿qué más nos opinan encanta. de todo esto? <risa> Mira, todavía estamos aquí en México y es precisamente porque nos encanta ¡Ah, qué bueno! Lastimosamente, a pesar de que nos paramos súper temprano Fuimos a comer super rápido, pues no pudimos llegar como a tiempo a... No lo había usado, no sabía cómo funcionaba Ay, solo... culo, ¿eh? No lo vi huequito, a me gustó Y lastimosamente no pudimos agarrar como la mejor posición para poder ver el desfile Algo que a mí me sorprendió muchísimo fue como, yo no sé si era un avión o helicóptero Pero tenía la super bandera de México así no enorme hay... o sea más grande que la bandera del Zócalo. Era una cosa más impresionante. Grande. tan y la bandera arriba volando y todo el mundo wow. Está genial, en verdad. La sí. pasamos súper cool. El desfile, hay mucha gente. Yo no me imaginaba que, era, que el desfile era así. O sea, yo calculo más de, no sé, 5 millones de personas aquí, no sé, reunidas. No sé cuántos millones, pero lo, lo que sí es seguro es que cada persona que estuvo aquí eh, pude experimentar lo que fue el primer desfile mi que hubo acá, sí, eh, sí. esto quiere decir que México está súper, pero súper bien preparado, preparado sí. desde aviones, sí, desde tancetas, batallones, enfermería, es una cosa impresionante, ahora ve, ahora ve. la verdad terminó el desfile, yo pensaba que iba a durar un poco más de tiempo, pero duró aproximadamente cuatro horas, tal vez menos, no tres horas más o menos, ¿cómo es que se llama este paseo? Este se llama Madero, ¿Madero se llama? Madero, <risa> acá estoy con Ma en Madero con Chise. vamos directo al Zócalo hay muchísimo tránsito de gente, obviamente porque se acaban los desfiles y todo el mundo quiere hacer algo, así que se acabó el desfile Gise y yo, vamos a hacer algo, seguramente a probar algo rico por ahí ¡Mira México! No pierdo sus videos, ahí estoy esto Esto no tiene nada que ver con el vlog, pero es necesario que sepan que toda aquella persona que venga a la ciudad sepa que que es la calle más transitada de la Ciudad de México madero y que es Madero y hay muchas ciudades que tienen una calle que se llama Madero porque obviamente Madero fue un presidente aquí en la Ciudad de México ¿te acuerdas? No, no estoy tan segura pero sí me acuerdo que por lo menos en Guadalajara y en... Y el león había una calle que se llama Madero. Sí, exacto. Entonces, es por un presidente que hubo. Ah, okay. eh, estoy segura comenten, que sí, fue así. así que comenten aquí. Yo voy a pedirme ya un refresquito, refresquito, preparado. Porque, en verdad, hace bastante calorcito y muchísima sed. Así que el hielo y los fríos es lo que resuelve en este momento. Eso, <risa> gracias. ¡Uy! al Zócalo, yeah, zócalo. Al, lugar, al lugar de la fiesta que tuvimos ayer sí. yo no sé si ustedes vieron el video de ayer pero si no lo han visto, yo les recomiendo que vayan a cada uno de nuestros canales a verlo, porque realmente la pasamos súper bien hoy la gente sigue activa pero ayer era más fiesta más locura ¡Ah, ven, ven, sí, yo lo dije, no manches, no lo puedo. Que quede, que no ah, ah, pues bueno, Gracias, manes, no vale, saludos, saludos para todos nuestros amigos. Te vi y quería que me regalaras una. Caña. Claro. Sí. No, pues, viva México, viva nuestros pueblos latinoamericanos de allá del Gabacho, acá con las compañeras que vienen tirando el rol y un saludo, tenemos un país bien chingón, los invito a que hay de todos esta bandera tiene mucha historia, tiene más de 50 años ¿en serio? es una sola pieza y es de seda Hola, saludos a todos Esta. los amigos de Latinoamérica, es de México Gente, vinimos aquí, o sea, miren toda la gente bonita que está acá atrás Estamos aquí todavía en el Zócalo conviviendo con la gente y todo eso Y estamos con Diana que trabaja con la gente de las Fuerza Armada, sí, Fuerzas Armadas, ¿verdad? Fuerzas Armadas de es la Secretaría de sí. Marina Genial, cuéntanos un poquito acerca de la exposición que tiene Bien, estamos en una exposición de las tres Fuerzas Armadas que es Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fuerza Aérea Mexicana, donde cada uno participa mostrando un poco de todo lo que se hace dentro de las instituciones, eh, tanto vehículos como cada actividad importante que nosotros realizamos para servir a la comunidad. Oye, y yo creo que para ti es un honor formar parte de, de toda esta institución, ¿verdad? Claro. Como que servir a tu país. Sí, claro. Es un, un servir al, al país a México y representar eh, tanto a la Secretaría de Marina como a las fuerzas a las fuerzas armadas mexicanas. ¿Cuál es lo que más te gustó del desfile de hoy? a ah, los militares. <risa> Oiga, miren aquí estamos con la señora Gloria, qué belleza. Miren esa belleza, díganme si se, no. ¿Cómo se llama ese traje? Sí, ¿Cómo se llama ese vestido? ¡Oh, my gosh! A mí me hicieron una película, okay. Que se llama Omar y Gloria. Del director Jimmy Cohen. ¡Qué linda la señora Gloria! Y está una artista, tiene 82 años y está aquí desde Oaxaca celebrando, celebrando esta fecha tan importante para México. ¡Qué belleza, de verdad! Me llamo César, soy de aquí de México y lo más importante del desfile es que une a todas las familias mexicanas sin importar nuestras condiciones y vienen de todas las partes del país a disfrutar del Zócalo capitalino. Mucha gente se incluyó, vino y conoció parte de lo, de lo que es el desfile y de lo, nuestras tradiciones. Bueno mis amores, aquí es del Zócalo de la Ciudad de México. Estoy sumamente feliz porque pude experimentar este magnífico desfile. Pero también estoy triste porque al parecer me perdí algo importante y eran los paracaidistas. Yo no sé dónde cayeron, yo nunca los vi estoy muy contenta, en verdad muchísimas gracias México por abrirme las puertas de este hermoso, hermoso, hermoso país recuerden que ayer yo subí un video súper cool a mi canal eh, viviendo el grito de la independencia desde aquí, desde el Zócalo y en ese video también aparece nada más y nada menos que Gise y ella también obviamente subió un video a su canal así que por favor vayan a verlos, yo soy Katherine Boyce suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y en verdad viva, viva, viva muchísimo México Activen las notificaciones porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video Los dejo con un beso, los amo demasiado Vean el video de ayer y no se pierdan el video de mañana Hasta pronto, bye bye